El tema de las tormentas, lo decía Sofía, esto de que vuelva la calma. La verdad que ha sido un enero sí. que nos ha tenido a mal traer y sobre todo a los productores, ¿no? Claro. Porque las zonas por allí cultivadas han sido las más afectadas. Totalmente. Y desgraciadamente porque veníamos de muchos daños por la helada, sí. con bajas importantes en la producción. se Estimaba que esto iba a impactar en el precio, en toda la cadena productiva. Y sobre llovido mojado, hablando de tiempo, porque sobre esos daños vinieron ya... Tres tormentas fuertes, una sí. sobre fines del año pasado, dos ya durante el mes de enero, de aquellas que causaron grave, graves daños y con mayor contundencia en la zona este de la provincia. Claro, se suma a esto, ¿no? Tanto en las zonas de cultivos como también en residenciales, en estas más zonas donde se han visto afectadas muchas viviendas. Eh, hay imágenes que realmente son impresionantes, Impresionante. de árboles sí. arrancados de raíz... Sí, los postes ¿Los de... Poste de luz también ¿no? Que aseguran sí. que fue como un tornado, fue claro. un, un fenómeno arremolinado con sí. virulencia, más allá de lo que precipitó. Sí, sí, también sí, Mirá, esas imágenes. Fíjate eso, impresionante. O sea, la fuerza, ¿no? Eso es lo Techos que te volados, determina la, la intensidad fuerza, del, bien, del sí. viento. Sí. Techos volados, tanques volados, sí. árboles caídos, tendido eléctrico en el También. Tiso. Un desastre. ...en la producción y también en esos barrios poblados, pueblos y ciudades del este. Bueno, allí estuvo nuestra compañera Marcela Navarro... ...haciendo un informe justamente de lo que dejó este fenómeno meteorológico. Nos encontramos en la finca Club, esto es en Chapanay, departamento San Martín... ...podrán ver qué pasó con la tormenta y las consecuencias en esta finca. Enseguida vamos a ver los daños en la producción... ...pero en el caso de este árbol, Añejo, ¿cayó cerca de qué hora, Luis? Como a las 7 de la tarde, 7 y cuarto fue. ¿Cómo fue la tormenta acá? ¿Qué se sentía? ¿Mucha agua, granizo? Acá vino una ráfaga de viento muy fuerte y se molineaba así, daba vuelta el agua, el viento. Y bueno, nosotros estábamos dentro de la casa ya porque cayó granizo también. Y cuando salimos afuera nos encontramos con la sorpresa de los árboles caídos. Ahora, lo que podemos ver acá, y lo vamos a ir mostrando, levantó parte de lo que es este cierre perimetral... ¿Y cae directamente sobre parte de la casa? ¿Había sí. gente en la casa? No, no, en la casa no hay gente, está deshabitada. Así están las fincas en la zona este donde ha caído el granizo y también esta fuerte tormenta. Eh, ¿Cuesta ingresar hasta con los vehículos? Por Mucho barro y aparte ese árbol cayó ahí y tapó toda la calle. ¿Cayeron muchos árboles por la zona? Sí, han caído varios, varios han caído. Igual que postes de la luz, han caído dos de hormigón allá, uno de madera que lo cortó abajo ahí. Y ahora hoy día, por ejemplo, queríamos cosechar y es imposible, no se puede, no se puede entrar a cosechar. Así que vamos a ver tratar de ver mañana si podemos entrar a cosechar, sacar lo que se pueda, lo que ha quedado, lo poco que ha quedado. Eh, ¿Cuáles son los daños que causa en la producción? Tuvieron el granizo la semana pasada y ahora el agua. Y ahora la pronóspera, lo más jodido de la pronóspera se viene ahora en la enfermedad de la cepa, de la de la, cepa. Le agarra la cepa y eso es lo más jodido que hay. Después de la piedra se viene el, la pronóspera, la enfermedad. Cuando pasa esto, ¿se sí. pierde cuánto? Y lo poco que queda se pierde porque entran de los bichos, todas las enfermedades. Y bueno, si no curás pronto, se pudre todo. Sí. Tuvimos que cosechar un ratito y se largó el agua, así que lo poco que queda se va a podrir. No, no queda otra. No, no queda otra. Se pudre todo. ¿Y ¿Cuál es la situación de los productores en la zona con todo lo que ha pasado? Y, extremadamente delicada, mire. No se da más, esto no se puede. Los sueldos muy bajos, la inflación y la, la esperanza era la cosecha. Y lo poco que había, chao, se espumó. En dos manguepieras han caído y se espumó todo. Lamentable, desesperante la situación. Muy, muy grave. ¿Qué van a hacer ahora sin nada? Esa es la gran pregunta. No sabemos qué hacer. Es una situación bastante delicada. No, no sabemos qué hacer. Preocupante. No hay respuesta de parte de los gobernantes, de los sindicatos, de nadie. Fue granizo chiquito, pero bastante. Miren este árbol, ¿cómo está? Se ha partido directamente. El viento lo partió anoche. noche. Los ¿Están... los dos los, rompió, los dos árboles. ¿Están sin luz desde qué hora? Y de ayer a las 7, de ayer a las 7 de la tarde, pero llegó la tormenta y se cortó la luz. Pero también me contaban que se quedaron sin eh, sin batería de los celulares, que claro. es muy difícil la comunicación también para pedir alguna algún tipo de auxilio. Sí, exacto. Si no tenés, yo recién hace media hora he recuperado el teléfono, porque no tenía carga, no, no podía cargar. No, no tengo agua arriba, tengo que pedir agua al vecino. ¿Han vivido algo similar en otra oportunidad? No, no. Estas dos últimas tormentas que me han venido ha sido lo peor que he visto yo. Bueno, ahí está, ¿no? Esto es, el panorama, justamente de lo que sucedía en San Martín, o de lo que sucedió, mejor dicho, en San Martín. Pero, por ejemplo, San Roque, uno de los distritos del departamento Maipú, no fue ajeno a esto. La semana pasada, justamente, también sufrieron una tormenta granicera claro. impresionante. La misma zona. La misma zona. Y ahora, ayer, con, al caer la tarde, este fuerte viento, unas ráfagas impresionantes con una enorme cantidad de agua que también este fenómeno que hasta asustó porque realmente lo que se sentía, lo que se escuchaba, el ruido mismo, alertó y asustó a los vecinos, donde muchas casas sufrieron las consecuencias de esta fuerte tormenta, donde 30 familias tuvieron que ser asistidas, algunas de ellas evacuadas. no Realmente fue una situación muy tensa. ¿Escuchamos a los vecinos? Sí, ha sido tremendo, ha sido como un huracán, así pasó. ¿Usted estaba en su casa en el momento del torno? En casa a mí me voló la membrana, me llovió entera la casa, pero hoy día tengo que salir a trabajar, no me queda otra. una asistencia, vino alguien del municipio? Eh, no, fuimos nosotros a la municipalidad y nos dieron nylon y, para poner en el techo, para que dejara de llover, pero San Roque necesita ayuda, mucho material, porque la mayoría de las casas las ha volado la membrana. ¿Y en la semana pasada la piedra? La semana pasada la piedra también rompió membrana. Así que San Roque necesita ayuda. ¿Y esos tanques que vemos ahí enfrente, que están casi al lado de la ruta, los movió? Sí, los movió todos. El viento movió todos los tanques, los dejó cerca de la calle. Impresionante el viento, que fue un huracán, porque ha sido terrible. Por los comentarios de la municipalidad, el bajo de San Roque, eh, dice que sí, que hay muchas casas que han sido inundadas, que han tenido que... Ir a dormir a otro lado porque llovía entera. Terrible, fue terrible. Muchísimo viento, muchísimo daño. Eh, han tirado todos los palos de luz. Bueno, la casa de la esquina ni hablar. Eh, los techos, membrana, un desastre. Un desastre lo que ha hecho. La Semana pasada la piedra, ahora esto. Uh -huh. La verdad que se sí, ha desarmado muchísimo. Ha roto muchos techos, hay un montón de gente que se llueve. Sin contar que para allá los árboles, la luz. Es eh, un desastre lo que han hecho. Nunca, nunca se había vivido algo así, ¿no? El ruido era aterrador no, no, no, era impresionante Aparte veías que se doblaban los árboles No, mira dónde están los tanques Era terrible, terrible, la verdad que sí esos tanques? ¿Ustedes veían que se venían? ¿Qué, qué decían? No sé, cuando salimos a ver Era una cosa de loco, no, estaba todo eso ahí La casa desarmada, mira los postes de luz Era un desastre, un desastre, un desastre Árboles caídos, no, no, no, gente llorando Pero miren los techos, se llevado los techos Así que es doloroso Y, y acá es lo mínimo en otros lugares, hecho, mucho novio. Bueno, lo que decíamos, ¿no? El susto, porque también me imagino todas las personas cuando claro. escuchaban ese ruido que se escuchaba, el tema de, de las casas, bueno, lo veíamos en las imágenes, son más que elocuentes, ¿no? Sí. Y recién hablábamos de 30 familias también asistidas, de familias evacuadas, de la asistencia también, en otro de los distritos, pero de San Martín. Exactamente, en Palmira, donde también sufrieron mucho esto, mucha agua en ese lugar, con mucho viento también, los daños veíamos... Claramente están en la ciudad, en centros poblados y, por supuesto, rápidamente montaron un operativo. Lo primero y más urgente, la asistencia social, el ¿no? claro. auxilio para poder pasar la noche, para superar el frío, aquella gente que tiene pertenencias mojadas sí. o que no tiene ningún tipo de refugio. Bueno, eso primero y allí fueron nación y digo provincia y municipios a, a colaborar. A poder asistir. Fenómeno que verdaderamente en Palmira nunca sucedió, pero ya en tres años hemos tenido dos de estos fenómenos tipo viento eh, tornado, ¿no? porque se ven, me han mostrado fotos como venía y bueno, verdaderamente muchas calles anegadas que tuvimos que hasta alta hora de la madrugada, ¿no es cierto?, desocuparlas para, para que el tránsito, familias afectadas, Palmira tiene 36 barrios en donde, bueno, este, un poco más, menos. Estuvieron afectados, el viento fue muy, muy fuerte y mucha agua en pocos minutos. no En el parque La Palmira, que está acá a, pocos, a pocas cuadras, digamos, este, ahí, ahí solo hay fácilmente 10 árboles caídos en lo que es Parque La Palmira. Después tenemos dañada mucho la, la escuela Nuestra Señora La Compasión, que tiene dentro de la escuela tres árboles caídos. Anoche despejamos este, calle Massa y Godoy Cruz, despejamos calle, Avenida España, despejamos calle... Eh, Corriente y Gran Líbano, la avenida acá, la avenida de Italia, también la tuvimos que despejar de árboles caídos, pero deben haber habido más de 20 árboles caídos seguro. Ayer se trabajó en el marco de la urgencia, hubo mucha caída de árbol, eh, cables cortados, hay sectores que no tienen luz todavía, algunas arterias cortadas por los árboles que ya la municipalidad eh, las logró despejar. En función de estos relevamientos ir pudiendo ordenar la asistencia de acuerdo ¿no cierto, a la urgencia y a la necesidad. De, de cada familia. ¿Ninguna persona afectada por la caída de un árbol, afortunadamente? Afortunadamente, por lo menos no, no, no tenemos información de que haya sucedido algo grave, pero sí es impresionante, estuvimos más temprano recorriendo la zona, es impresionante la cantidad de árboles, postes, eh, ramas, caídas que hay, y bueno, sobre todo en muchas casas, eh, voladuras parciales de techo y filtraciones.